Alrededor de 200 estudiantes de educación física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, participaron este sábado en la competencia deportiva organizada por la Casa de Estudios en la persona del profesor Alan Alfredo Acerrero. Se van a presentar alrededor de 17 grupos que pertenecen a cuatro secciones de clase. Ellos pertenecen a tres tipos de gimnasia que son lo que, lo que oferta la, la carrera. Y esos tres tipos tienen contenido diferente entonces uno tiene contenido más básico como son rodadas, carretas, paradas de manos, ejercicio construido, movimientos de enlace y otro tienen otra connotación como son las composiciones gimnásticas y el de gimnasia 3 tiene lo que son las tablas gimnásticas que está compuesta por varios tipos, entonces más avanzado. La actividad se ha constituido en una tradición desde los cuatro años que se lleva a cabo, creciendo en la aceptación e inclusión de alumnos. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.